decía buenas noches, buenas tardes, buenos días, sobre todo buenos días a la gente que nos estáis escuchando de México. Uh, un gustazo estar aquí, un gustazo estar aquí uh, rodeado um, tanto en la gente que nos estáis escuchando como en la mesa donde voy a, a hacer la labor de, de acompañar, uh, acompañar tanto a Mauricio y a, y a, y a Jorge. Uh, un, y la verdad es que uh, vamos a dejar que fluya la palabra vamos a dejar que, que demos uh, una serie de diálogo abierto uh, tenemos la suerte además que tanto Mauricio, Jorge y yo uh, nos conocemos algunos hace un poco más de tiempo con Jorge otros que son más jóvenes uh, Mauricio pues lógicamente hace un poco menos de tiempo con lo cual me da envidia, tengo que decirlo también <risa> eh, pero en todo caso en todo caso, bromas aparte bienvenidos a los dos uh, Hago una muy pequeña, muy pequeña introducción um, a dos niveles. Uno, uh, vamos a, a, a debatir alrededor de lo todo, aquí en Bajo Radar frontera, frontera Norte, vamos a debatir el qué, el quién y el por qué de la cultura. Y vamos a, a, a debatirlo a partir del, del co, el colaborar, el cooperar, el co... ¿no? Y todos estos elementos uh, son interesantes de plantearlos, de dejarlos encima de la mesa. Pero no es menos cierto que estamos en un momento, en estos momentos, que hoy cuando hablaba del CO, le eh, estaba dando vueltas a cómo presentar y bueno, por, por, por un sesgo profesional mío, he empezado a hablar del CO, el CO2, el monóxido de carbono, me he ido hacia la ciencia y, y como siempre he ido a parar a Jorge Wagensberg, ¿no? eh, un divulgador científico que además uh, fue uno de los que movió todo el tema del Museo de la Ciencia, en este caso pienso de, de, de, de Medellín, ¿no, Jorge? Mira, seguro... Ah, exacto, exacto. Bueno, aquí después te, te, te voy a hacer envidia y te, ya vamos a hacer una competencia. Voy a sacar alguno, ya verás. ¿Vale? <risa> es, es de referencia. Pero fíjate, eh, vuelven a enseñar el libro. Mira, esto no está preparado. ¿Me lo vuelves a enseñar? ¿La portada? Este, a más como... Ah, a esto. Pues este. ahí va a decir, ¿vale? No. A más como menos por qué <risa> es el segundo libro, pero... Me, me sirve, me sirve este también, yo voy a citar otro, pero Jorge, a más cómo, menos por qué, ¿no? Lo que está pasando, estamos buscando por qué, es, y tenemos muchos cómo muchos de... Y también la, el primer libro de Jorge, había otra pregunta que es, si la naturaleza es la respuesta, ¿cuál era la pregunta? Es decir, lo, lo que pone en evidencia Jorge eh, es esa capacidad de que en el mundo pasan cosas, en la cultura pasan cosas, ¿no? Y que nos estamos preguntando continuamente los porqués de esas cosas. Y hoy tenemos la suerte de que um, el, el, en la cultura la cultura eh, estamos viviendo un momento que yo creo que cuando empecé a trabajar en esto de cultura estábamos y perdíamos muchas horas en clase incluso. ¿eh? Eh, ¿Qué es cultura? Entonces, me acuerdo? A veces clases de una hora, una hora y media, discutiendo qué era cultura. ¿no? y De hecho, después eso pasó un poco a, a la historia, ¿no? porque... Ahora cuando alguien empieza una clase con eso es como, uh, bueno, uh, que, uh, que, ¿no? ¿De acuerdo? Y en cambio ahora hay otro elemento que es que hemos tenido que pasar de entender qué es cultura, que allí, eh, mira, citando a Jorge Wagensberg, esto no estaba también, Wagensberg decía cultura es todo aquello que no se transmite genéticamente, ¿de acuerdo? Pues hemos pasado a la necesidad de justificar la cultura. ¿no? Esa necesidad de... la, la cultura es, eh, nos empodera, la cultura nos, nos ayuda al desarrollo económico, la cultura es necesaria, la cultura... y estamos invirtiendo mucho tiempo, pero mientras tanto van pasando com, cosas y existen estos porqués. Esta parte del de CO, la verdad es que en la anterior crisis, en la, en la crisis económica, estuvimos viendo la necesidad de que una de las cosas que nos dejó la crisis es que empezaron estos elementos de colaborar, de cooperar, de llegar adelante. Pero lo que sí es cierto es que ahora con el, los momentos que estamos viviendo y para trabajar hoy aquí en este webinar, eh, preguntarnos ah, más como menos por qué es, hoy tenemos la suerte de que nos acompañan dos personas que nos ayudarán a poder ver estos por a poder darnos pistas y, por tanto, como estas dos personas son absolutamente potentes en, en, en, estas, en esta capacidad de hacerse preguntas y respuestas, tanto es buena la pregunta como la respuesta, ¿de acuerdo? Eh, nos acompañan. Nos presentamos, mira, uh, yo los conozco de mucho tiempo, pero tengo aquí una biografía y por lo tanto voy a hacer, de, de, de, de, o sea, me voy a portar bien y la voy a leer, porque me sabría mal dejarme cualquier cosa. Eh, he tenido que resumirla. Ya me sabe mal, porque, no, no porque ellos hayan enviado, sino porque ellos tienen un currículum muy extenso. Pero uh, a mi izquierda, en el rincón, con cafón rojo, ¿de acuerdo? El colombiano de Medellín, comunicador social, uh, Jorge Melguizo, comunicador social y periodista. Uh, desde 2010, consultor y conferencista internacional en gestión pública, cultura, cultura y ciudadanía, fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil y convivencia y seguridad. Fue en los, en los años 2004-2005 gerente del centro del centro de Medellín. Después fue secretario de Cultura Ciudadana del 2005 al 2009, al, perdón, al 2009 y secretario de Desarrollo Social eh, los, eh, de 2009 a 2010 en la alcaldía de Medellín. Por lo tanto, hay un primer elemento que es la, la, la trayectoria, la trayectoria tanto como consultor como de responsabilidades políticas. Es miembro del Comité Directivo de SURBE, el Programa Mundial de Resiliencia Urbana Ambiental de la Cátedra de UNESCO de Sostenibilidad. Y hoy es el responsable, en estos momentos, está trabajando en diferentes proyectos de consultoría, pero su última responsabilidad ha sido uh, directo, responsable de Educación y Cultura de la de CONFAMA, la Caja de Compensación Familiar de Antioquia. ¿Lo he dicho bien, Jorge? Sí. Perfecto. Vale, ya... Y a mi derecha, uh, en, que no tiene que decir nada que esté en la izquierda y a la derecha, de acuerdo, a mi derecha, desde, aunque se conecta desde Nueva York uh, a un peruano, es ¿eh? Mauricio Delfín, uh, uh, Mauricio Delfín obtuvo honores de antropología y estudios de desarrollo internacional en la McGill uh, University, una maestría de Medios, Comunicación y Cultura en la Universidad de New York, es cofundador y director de Realidad Visual esto iremos poniendo algunos links, ¿de acuerdo? Uh, de Real Visual, del Encuentro Nacional de Cultura en Perú de 2011 a 2014 y de culturaperu.org de 2015 a 2019. Tengo que decir, además, abro un paréntesis, que esto, Mauricio, no te lo he dicho nunca, pero mira, ahora que leo la bibliografía, durante mucho tiempo yo seguí el día a día de Perú con un loco que estaba en Nueva York que tuteaba tan bien que hacía que yo, cuando fui a Perú alguna vez a, a dar clases, había temas que los tenía más al día que los Perú. Te lo prometo. Me acuerdo en bueno, esas épocas, claro, me acuerdo. No, me acuerdo. No, no te lo había dicho, pero te prometo que, que, es, que es así. Mira, no te lo había comentado. Bueno, el Cultura Perú era un sistema de información cultural diseñado y mantenido por la sociedad civil. Por lo tanto, yo iba, andaba sobre hombros de gigante, gracias a ese, a ese portal, o bueno, a, a ese canal, ¿de acuerdo? Trabajó como investigador asociado en Tandem, un grupo de reflexión crítica sobre políticas culturales, y como director de investigación y desarrollo de La Factura, una compañía de software cívico. Eh, allí también, igual que con Jorge, hemos tenido algunas aventuras como algunas entrevistas con presidentes autonómicos uh, y debates, mil veces debates culturales, con uh, esta época, con Mauricio, recuerdo que con Tandem hicimos algunos trabajos muy interesantes, ¿te acuerdas? En Perú, Bolivia y Chile, ¿de acuerdo? Eh, se desempeñó como secretario técnico de la Alianza Peruana de Organizaciones Culturales, la POC, entre el 17 y el 19, y fundador de la Asociación Civil Solar, una organización sin fines de lucro que en estos momentos promueve el gobierno abierto de la cultura en Perú. Uh, forma parte del Banco de Expertos de la UNESCO para el periodo 2019-2022 y es candidato al doctorado en Estudios de la Comunicación de la Universidad de Madrid. Y también estamos ahora haciendo juntos el informe de UNESCO uh, del Estado de la Cultura, ¿de acuerdo? Por tanto, sin más antecedentes, uh, entro un poco en el acuerdo que hemos hecho de uh, dividir en tres bloques uh, el debate. Primer bloque. Uh, ¿Por qué y para qué de la cultura? y ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué estáis trabajando lo que estáis trabajando? ¿Por qué debemos trabajar en cultura y hacer cultura? Uh, lo dejo abierto Jorge, Mauricio mira, Jorge tienes abierto el micro pues empieza Jorge y bien. ¿Vale? Bueno, Ángel, encantado Mauricio, bueno Mario, muchas gracias pues, por la invitación a Bajo Radar y a la gente que está en esa parte norte y en la frontera de México un saludo muy especial a los de Hermosillo, Secretaría de Cultura bien encantado de compartir con ustedes eh, cuando hablabas de Wagensberg eh, muy especial porque yo hoy pienso en una conversación y en un libro de otro catalán quien fue director durante 22 años del centro de cultura contemporánea de Barcelona eh, creo que sabes de quién estoy hablando eh, Josep Ramoneda claro Josep Ramoneda eh, tuve he tenido la oportunidad de estar con él en Barcelona y aquí en Medellín y hace unos o sea hace unos no sé siete ocho años tomándonos una guapanela, que es el, el producto de la caña, con una arepa de chocolate espectacular, con un queso encima, en uno de estos estaderitos de carretera, bajábamos de la casa del escritor Héctor Adafasiulínsi una noche de sábado, nos sentamos a tomarnos esto en medio de una noche fría, eh, y estábamos hablando de, de la crisis europea de ese momento, la crisis causada por la caída de Lehman Brothers, y la crisis económica. Y él dijo, hombre Jorge, la crisis europea no es solo una crisis económica, es una crisis política, es una crisis ética y es una crisis cultural. Y le dije, a ver, explícamelo, Josep. Y me dijo, hombre, es una crisis política porque es la crisis de la democracia. ¿A qué llamamos democracia y qué tipo de democracia construimos? Es una crisis ética porque es la crisis de la inclusión, a quién incluye y a quién excluye un modelo de desarrollo. Y es una crisis cultural porque es la crisis de la indiferencia. Esta Europa nuestra es hoy la Europa de la indiferencia. Y yo le dije a un me acabas de regalar tres elementos para construir la reflexión sobre lo que es Latinoamérica. Porque yo creo, Mauricio, que vos siendo de Perú y yo, pues colombiano, Medellín, eh, yo creo que las mismas tres definiciones, la ética, la política y la cultural, nos vienen perfecto a Colombia, a Perú, a toda Latinoamérica, eh, a México he tenido la oportunidad de andar mucho por México en las 40 ciudades y creo que hay una crisis de la democracia, de las democracias participativas, deliberativas no solo de las representativas creo que hay una crisis ética, la crisis de la inclusión estos modelos de desarrollo nuestro que han dejado por fuera muchísima gente creo que hay una crisis cultural representada en esa frase de Ramoneda que es una crisis de la indiferencia, él luego él hizo un libro, se lo recomiendo si lo encuentran, es de, Galax, de Galaxia Gutenberg eh, se llama Contra la Indiferencia, que bien, ahí hay una referencia de las ideas de Joseph Ramoneda que pone Mario en el chat para todos. Muchas gracias Mario. Y, el, y busquen el libro Contra la Indiferencia. Yo les confieso que no sé qué hice Contra la Indiferencia, pero acá tengo uno que me gusta mucho también que es eh, sobre la izquierda. La, además, este la izquierda necesaria hoy para un continente tan necesitado de mil historias. Entonces, eh, yo pienso que la cultura... Ángel eh, es un antídoto contra la indiferencia, es uno de los antídotos contra la indiferencia y he venido trabajando sobre ese concepto hace rato es muy especial porque hoy en tiempos de COVID todo es antídoto eh, entonces, pero ¿por qué pienso que es un antídoto contra la indiferencia? porque la cultura nos, nos permite la construcción de pensamiento crítico, la cultura nos permite eh, ahora que vos decías las definiciones eh, un amigo de Medellín, Gali, Jaime Arango Alguna, pues, que es, tra, ha trabajado toda su vida en cultura, tiene 70 años, y le dije: Hombre, ¿vos con qué definición de cultura te quedás? Y me dijo: Hombre, tengo 700 recogidas y todavía no elijo, pero tengo 700. Me dijo: Estoy, empecé por, por, por la búsqueda académica y luego, ya por capricho, se convirtió en un hobby. Tengo 700 definiciones de cultura, esto hace un par de años. Y me dijo algún día escribir un libro solo con las definiciones de cultura. Entonces yo le dije, ve, a mí hay una que me gusta mucho a partir del trabajo que estoy haciendo pues, en Latinoamérica y lo que hemos hecho en Medellín. Y es que cultura es lo que nos permite apreciar la propia vida y cultura es lo que nos permite aprender a vivir con el otro. Y en eso yo creo que nosotros, por lo menos en Latinoamérica, Ángel, tenemos un desafío tremendo. Y en México y en Colombia tal vez mucho más que en Perú, lo digo con tranquilidad. Y es el desafío de aprender a vivir sin estas violencias exacerbadas y sin estas barbaries violentas que predominan nuestras vidas cotidianas. Y sobre todo cuando hablamos de la frontera norte de México, la semana pasada tenía una, o sea, tuve una conversación con el alcalde de, de Ciudad Juárez y con su equipo, el equipo de resiliencia, eh, pero he tenido la oportunidad de estar en lugares muy duros de México como los Mochis o en eh, Ciudad Victoria, en Tamaulipas o incluso Monterrey en los peores momentos, también en Gómez Palacio, en Torreón, en el barrio, la unión de Torreón que era un barrio durísimo, yo digo hombre, ¿cómo construimos eh, culturalmente ese aprecio por la propia vida y ese aprender a vivir con el otro? No en la construcción de la armonía, yo no creo que cultura sea la construcción de la armonía, eso dejemos en la religión, el amado los unos a los otros, y la cultura no es una religión. Yo creo que cultura nos lleva a unos caminos precisamente de encontrar en la desarmonía, en los desacuerdos, en los desencuentros, la posibilidad de una construcción de una nueva sociedad. entonces Yo hoy pienso que cultura es básicamente la construcción de una nueva sociedad y que lo que estamos haciendo Muchos en estos países nuestros es intentar construir una mejor sociedad, es eh, decir, hacer un cambio cultural. Mm, no, yo hago, cierro con esto el comentario, Ángel, eh, eh, las cajas de compensación familiar en Colombia son entidades privadas. Pero de beneficio público y se financian con el 4% del salario de todos los trabajadores. Yo trabajaba en una caja de compensación familiar hasta mayo pasado, 4.500 personas empleadas en esa caja. Yo tenía mi cargo en educación y cultura 997 personas y un presupuesto muy, muy importante. Manejan un presupuesto, está la de Antioquia, un presupuesto anual de unos 350 millones de euros y yo tenía mi cargo unos 30 o 40 millones de euros para el proyecto educativo y cultural. Y yo, alguien me dijo, ¿cuál es el proyecto cultural de Confama? Y yo le dije, Confama es un proyecto cultural. O sea, no es que tenga un proyecto cultural. Entonces hago el enlace con la sociedad. Yo no creo que nosotros tengamos que tener un proyecto cultural. Creo que nuestra sociedad... Debe ser un proyecto cultural. Creo que la transformación de las condiciones de vida en Latinoamérica, la construcción de la equidad, la construcción de las oportunidades, la construcción de la justicia social, la lucha contra la corrupción, la lucha contra las múltiples violencias, es el gran proyecto cultural de Latinoamérica. Fantástico. Uh, si te parece, Mauricio, te paso la palabra. Yo um, intento dejaros hablar a vosotros. Sí. Si veis, en algún momento me interpeláis... Cualquier cosa, pues evidentemente me meto, pero en principio eh, me gustaría, que hiciésemos una en este primer bloque, ahora Mauricio, también el tuyo, y después sí que me gustaría, antes de cerrar el bloque, que los tres eh, pudiésemos de alguna manera matizar, eh, incluso discrepar, ¿de acuerdo? Sí. ¿De acuerdo? Claro. Muchas, muchas gracias por la, por la invitación a participar en esta conversación. En verdad es un gusto estar en este espacio y con, con este tipo de. De, de libertad para, para abordar estas preguntas tan fundamentales tan amplias también no y, tan este, y quedarían para horas porque seminarios que se pueden armar de para qué para qué la cultura no pero creo que, creo que una, algo que me gustaría decir es que hablando desde la, desde la experiencia propia, porque creo que también donde uno se posiciona para responder la pregunta, ¿para qué la cultura? Termina siendo un asunto bastante personal, ¿no? El, el, la cultura es, suele ser no un reflejo, pues, universalizante, la respuesta no es universal, sino que eh, te interpela de maneras muy, muy, muy propias, ¿no? Como, como describías tú, Jorge, de estas conversaciones muy humanas, estos contactos, estas interacciones. En, en mi caso, yo me, me he acercado al, al tema de la cultura porque en, en un momento, en una vida anterior, me dediqué a trabajar mucho el arte medial, el arte electrónico, el arte digital en el Perú, en un momento en el que el arte digital era algo que no se hacía mucho. Y en este trabajo, eh, de, con el arte contemporáneo, si se quiere, eh, nos empezamos a dar cuenta de cómo justamente había un patrón y una estructura social que determinaba eh, quién podía hablar del arte contemporáneo con, con cierta autoridad y cómo el tema del poder se manifestaba desde los museos, los espacios culturales, las publicaciones, y, uno, y empezamos a notar justamente que eh, era importante trabajar en cultura, y así fue como fue cambiando nuestro, por lo menos mi atención al, al, al campo cultural, eh, para, para transformar una serie de estructuras que generaban mayor inequidad, que no eran democráticas, ¿no? Porque nosotros podemos hablar de lo, lo que la cultura es, ¿no? Pero en verdad a mí me, me sirve a veces pensar en que en realidad, como son las cosas, no necesariamente estamos en una situación muy buena. Para, o sea, la, la situación en la que estamos es una, no, es, no es la mejor en el campo cultural, ¿no? Entonces, más bien... Yo parto mucho de lo que la cultura debería de ser, debería de ser si es que ciertas condiciones cambiasen, ¿no? Entonces, por ejemplo, la cultura claramente debería de contribuir a una mejor salud, a reducir los niveles de violencia, a ser más relevante para, para la coexistencia, para el trabajo con el medio ambiente, pero todas esas cosas no son posibles y no van a ser posibles si es que uno no genera una serie de reformas políticas, sociales, estructurales. Lo que tú decías, Jorge, del, del, de la sociedad como un proyecto cultural, justamente yo me vinculo a eso de esa manera, ¿no? En, en, en realidad, las definiciones sobre cultura terminan siendo insuficientes en la medida en que la realidad social nos interpela y nos demuestra que así no es en la cancha, ¿no? Si uno sale y lo ve, así no es, pues no todo el mundo está pensando que la cultura es lo que nos permite ser más humanos y tal, sino que para muchos la cultura es lo que les permite ser muy pocos definiendo para muchos, ¿no? Es lo que les, lo que los, les da una cierta sello de aprobación para definir el futuro de muchísimas personas, ¿no? Entonces, cuando uno hace también el esfuerzo histórico de, de, de, de, de, de, de digamos, reconocer el pasado colonial, el pasado racista, el pasado que tenemos en países como el Perú, como en México, como en tantos lugares, uno se da cuenta que justamente hay mucho trabajo por reformar ciertas estructuras que hemos naturalizado. ¿no? Hay, un, hay un trabajo, ya que todos están citando libros, yo también me permito ahí <risa> mencionar el de un intelectual peruano que es un, un gran amigo que también fue parte de Tandem, que se llama Víctor Vich, él escribió un libro que se llama Desculturizar la cultura, y a mí me, me gusta mucho ese juego que hace de desculturizar la cultura, porque habla justamente que la cultura por sí sola, como está hoy en día, el culturizar en realidad es un efecto que termina siendo negativo, que, que, que convierte a la cultura en algo excepcional. A los artistas en personas desconectadas del mundo social, de, la, de las luchas sociales, los, los ponen una torre de marfil. Entonces si uno quiere convertir a la cultura en algo realmente socialmente transformador, tiene que desculturizarla, sacarla de ese eje y, vol y trabajarla en su conexión con tantos otros espacios y sectores. ¿no? Entonces, creo que desde la experiencia que, que yo he tenido, me relaciono mucho a la idea de trabajar en cultura porque siento que lo que hay, ese, lo que, el, el potencial que reconozco de la cultura para eh, vincularse a procesos de pensamiento crítico, de, de generación de subjetividades, ¿no? o sea, las, las instituciones y lo cultural generan sujetos. Y, y, y la cultura por sí sola a veces genera sujetos que ya de plano se plantean como carentes de ciertas cosas, ¿no? Si, eres, si, si no sabes leer ni escribir, entonces te faltan cosas. Si no tienes un museo cerca, entonces no has tenido la oportunidad de y, y genera un patrón de inequidad tan profundamente agresivo y violento, con, muchas, con muchos repertorios culturales que no se basan en, en estas instituciones ilustradas, que justamente hay un trabajo de justicia social que, que, que, que promover, porque hay una, hay, hay una fuerza que te violenta en, en, en, de tantas formas. ¿no? Yo, de mi trabajo en arte contemporáneo, como gestor cultural, lo fui dejando y me fui acercando hacia justamente tratar de demostrar que uno puede luchar contra la desigualdad desde lo cultural, pero que justamente tiene que hacerlo de otra manera y no a partir, y justamente estar atentos a esas estructuras que han mantenido y naturalizado ciertas diferencias este, importantes. ¿no? Eh, por ejemplo, cuando uno en países como el nuestro quiere buscar un norte para la política cultural, hasta hace poco eh, juntaban un consejo de notables de la cultura, que generalmente eran hombres blancos, héteros, urbanos, que escribían libros. Y eso era el norte. ¿no? Entonces la, la, la, la preocupación que tenemos y que yo tengo ahorita es de cómo generamos sistemas de gobernanza donde una persona de a pie, que tampoco es artista o se define como, artista, como un ciudadano, puede tener que ver con su propio devenir cultural y atender sus necesidades, aspiraciones, eh, deseos de una manera mucho más democrática, ¿no? Y que justamente a veces no responde a un trabajo nacional, sino también a uno local y hiperlocal, ¿no? Entonces, eh, en fin, a mí me interpela la pregunta de ¿para qué la cultura? Porque justamente hay que trabajar en transformar una serie de estructuras que generan, eh, que tienen un efecto negativo en la sociedad, como yo lo entiendo, ¿no? Eso para, como provocación y respuesta ante lo que se va diciendo hasta ahora. Provocación y respuesta, eh, de esto se trata, ¿no? de encontrar la, la, la cultura. Me ha gustado mucho lo, lo que has dicho, Jorge, dejémoslo de armonizar para la iglesia, ¿no? ¿De acuerdo? Y, y es cierto, ¿no? La, la cultura no intenta homogeneizar pensamiento, la cultura no intenta encontrar necesariamente los consensos, ¿no? Yo me acuerdo durante una época que estuvimos trabajando mucho en un centro de arte eh, que se llamaba Canchalán, en el Centro de Arte Canchalán, lo que pretendíamos era justamente poner en evidencia las aristas, cuando trabajamos eh, con el de ese arte paz uh, en, en, en Medellín era exactamente lo mismo, es decir, sí. cuando uh, de repente, ¿no? Y por lo tanto, el valor de, de, de la cultura, ¿eh? del, del, del propio proyecto cultural. Lo que pasa es que, uh, por lo tanto, con, con, la, con, con lo que estáis hablando, ¿vale? Ahora yo, como os tengo uno a cada lado, digo, vale, por un lado, uh, Mauricio me dice ah, mira, uh, Vamos a ver lo, lo, todo lo que hay que mejorar para que la cultura de alguna manera um, pueda fluir. Pero hay realidades económicas, realidades sociales, realidades que deben cambiar. Y parece como, eh, ahora digo muy a lo bruto, eh, de, del arte electrónico, te fuiste yendo hacia la gestión cultural, de gestión cultural casi al activismo político. Eh, estoy haciéndolo muy rápido, ¿eh? ¿vale? ¿De acuerdo? Si lo hago mal, es una caricatura, pero... No, bien. por ahí va, por ahí va, está bien. Va, ¿no? bien. ¿Vale? Son buenos atajos, así fue. Vale, eh, bueno, buen atajo, ¿no? Al otro lado tenemos a Jorge que... Ah, no, lo de confama ahí dentro hay algo de cultura. No, no, no, es que todo confama fama es cultura, Fije, fijaros, ¿no? Y por tanto, eh, puesto a, puestos a decir esto, la pregunta es... No hagamos políticas culturales, no tengamos ministerios de cultura, no... no... ¿Qué decís de esto? Va... Mira, el, no me haces acordar, Ángel, voy a mostrar aquí algo en mi biblioteca. Eh, esto. Y espérate, y esto. Y cuento muy rápidamente, te respondo contando esto. Eh, fuimos eh, en la alcaldía de Medellín cuando yo era secretario de Cultura, fuimos a hacer el plan de desarrollo cultural de la ciudad a 10 años, que es el tercer plan de desarrollo cultural decenal que tiene la ciudad. Está terminando 2020 y hoy está construyendo el 2021-2030. Pero para hacer esto, contratamos esto, unos lineamientos. Esto lo contratamos con un grupo de académicos, unos lineamientos, unas bases para hacer esto. Entonces citamos eh, a finales del 2008, noviembre del 2008, citamos a, a un auditorio, a un teatro y llegaron 300 personas. Todo el que entraba se le entregaba el libro que teníamos como los lineamientos, se anotaba y entonces vos ya me conocés, los dos vos ya estuve con vos en Perú Mauricio, ya me conocés un poco histriónico entonces yo empecé como secretario de Cultura señores, señoras, estamos acá vamos a avanzar, y atrás había una imagen plan de desarrollo cultural 2010 2020, iba a ser 2010 nos demoramos más, entonces quedó 2011 entonces vamos a hacer el plan de desarrollo cultural 2010 2020, bien, todo el mundo feliz el, ya les entregaron el libro todo el mundo con el libro, bien, yo quiero saber quiénes hay aquí de artes escénicas, ¡Ah! ¿Quiénes hay de artes eh, eh, visuales? ¡Ja! ¿Quiénes hay de música? ¡Ja! ¿De danza? ¡Ja! Todos los sectores estaban ahí, todos los sectores de la cultura. Entonces yo al final, una emoción, 20 minutos, fuerza, 300 personas, teatro lleno, bien, una jornada citada para tres horas, refrigerios afuera. Y de un momento a otro pregunté, bueno, ¿y quién de los que hay aquí, por casualidad, no es del sector cultural? Silencio. Entonces volví la pregunta, a ver, por constancia, ¿hay alguien aquí que no sea del sector cultural? ¡Nadie! Entonces dije, hombre, señores, nos equivocamos, cancelamos esta reunión. Entonces todo el mundo se rió. Y dije, no, no, es en serio. Solo mi subsecretaria de Cultura sabía que yo iba a hacer eso, estaba programado. Pero nadie más, mi equipo no sabía y casi pues miraba, ¿cómo así? Entonces todo, la gente ya cuando vio que era en serio, ¿pero cómo así Melguizo? Me Entonces, ¿para qué no? No, momento, momento. A ver, ¿dónde están aquí los sindicatos? ¿Dónde están los empresarios? ¿Dónde está la mesa de mujeres? ¿Dónde está la mesa de juventud? ¿Dónde está la mesa de infancia? ¿Dónde está la mesa de discapacidad? ¿Dónde está la mesa de población afro? O sea, ¿Dónde están los otros sectores de la sociedad? Pero a un momento, ¿dónde está mi compañero, el secretario de Hacienda? ¿O es que vamos a hacer un plan a 10 años sin, el sin tener en cuenta la proyección presupuestal del gobierno de la ciudad? ¿Dónde está la directora de planeación de la ciudad? ¿O es que nosotros sabemos de planificación urbana? ¿Dónde está la, el secretario de movilidad? ¿Por dónde, ¿Dónde van a ser las próximas centralidades a partir del de sistema de transporte masivo para ubicar allí las centralidades también culturales? ¿Dónde está la secretaria de las mujeres? ¿O es que sabemos mucho de equidad de género los que estamos en cultura? ¿Dónde está la secretaria de inclusión para infancia y para eh, adultos mayores? ¿O es que sabemos mucho de esas poblaciones? En fin, les dije, no podemos hacer un plan de desarrollo cultural para la ciudad, solo los del sector de la cultura porque estamos acá no para hacer el plan de desarrollo del sector cultural estamos acá para hacer el plan de desarrollo cultural de Medellín y la cultura es muy importante como para dejársela solo haciendo la parodia, la frase famosa la cultura es muy importante como para pensar que solo los del sector de la cultura son los que intervienen en un proyecto cultural, pero además y con esto se re, imagínense las que me cayeron, a mí me encanta joder la vida entonces, cerré con esto, pero es que además, ustedes saben que yo soy el secretario de desarrollo de cultura, eh, el secretario de cultura de Medellín. No soy el secretario del sector cultural de Medellín. Y yo no puedo permitir como secretario de Cultura de Medellín que ustedes, el sector cultural, secuestren la cultura de esta ciudad. Y ¡prum! cancelamos la reunión y volvimos a convocar para después. Claro, era un acto pedagógico un poco removedor, pero es que es eso, hay un sector artístico y un sector cultural que asume que la cultura es como el señor de los anillos mi tesoro, mi tesoro, mi tesoro y no deja entrar a nadie más ahí en ese concepto, pero esa metáfora para el plan de desarrollo cultural tam, se había dado dos años antes, tres años, 2005 ¿Sí? en la mesa de planificación urbana de Medellín cuando yo como secretario de cultura me fui a la mesa de planificación urbana y solo había arquitectos e ingenieros y planos encima de una mesa. Y dije, ¿por qué, ¿por qué una mesa de planificación urbana de Medellín no tiene, o sea, solo tiene arquitectos e ingenieros de la Secretaría de Obras Públicas, de la Empresa de Desarrollo Urbano, de la Secretaría de Movilidad y del Departamento de Planeación? ¿Por qué no está la Secretaría de las Mujeres? ¿Por qué no está el Instituto de Región y Deportes? ¿Por qué no está la Secretaría de Inclusión? ¿Por qué no está la Secretaría de Cultura Ciudadana? ¿Cómo van a planificar urbanamente una ciudad sin tener en cuenta esos otros elementos? Entonces, cierro. Yo creo que tiene que haber una comprensión del todo para poder trabajar con las políticas afirmativas específicamente. Es como, no sé, yo no soy músico, soy muy melómano, pues, pues soy melómano y para allá soy melómano, pero no soy músico. ¿no? ¿No? Me echaron de clases de saxofón eh, y me echaron de clases de guitarra. O sea, creo que el único que han echado de clases de guitarra alguna vez en un curso soy yo, por, por, por malo. Pero pienso en en un, ¿cómo le sacas el potencial a un solista en una orquesta? Entonces, pero hay que construir la orquesta. La, el proyecto cultural tiene que ser parte de la construcción de la orquesta. No puede ser solo eh, mirar su propio marco de actuación. Es decir, desde el proyecto cultural y como decía Mauricio, hoy por ejemplo en pandemia, yo digo que es una, una excelente oportunidad para mirar la acción de la cultura, de proyectos culturales y de proyectos artísticos en la salud, incluso en la salud mental o especialmente en la salud mental. Estos rayones mentales que nos está, que nos está dejando este confinamiento y estas situaciones del COVID que van. El COVID va a durar eh, 2021 y posiblemente 2022 en nuestros territorios. Entonces. Las consecuencias de esto. Nosotros tenemos niños, niñas, jóvenes, y ustedes también, que no van desde marzo hasta las escuelas. Las escuelas en Colombia no han abierto. Entonces, piensen lo, lo que es uno a los 14 años o a los 8 sin poder ir a la escuela, y sin poder, o sea, encerrado en un apartamento con sus padres, un adolescente a los 15 años encerrado con sus padres durante 8 meses. Eso, o sea, eso genera un rayo mental. ¿Cómo hacemos culturalmente? O desde la cultura y de los proyectos artísticos para intervenir en eso. O también, ¿qué le ofrecemos desde la cultura y desde los proyectos artísticos? Miren que hablo de las dos cosas, no de una. Desde la cultura y desde los proyectos artísticos, ¿cómo hacemos hoy para intervenir con fuerza en la escuela, en la educación formal? Nuestros niños y niñas van a regresar a las escuelas cuando las abran y van a regresar a la escuela que dejaron en febrero. No, Tendrían que regresar a una escuela que se parezca más a un centro cultural que a la prisión en la que estudiaban. Estas estructuras tipo prisión panóptico de las escuelas nuestras. ¿Cómo regresar a un centro cultural? ¿Cómo regresar a una sala de casa que sea una escuela? O sea, ¿qué puede ofrecer ahí el proyecto cultural y artístico? Pero también para esta construcción de la necesaria equidad y de la cohesión social en esta desgregación que hubo, eh, en este rompimiento de relaciones, la cultura es un hecho relacional. ¿Cómo construimos? La vecindad, cómo construimos la cercanía, cómo construimos la integración territorial, la integración barrial, cómo la construimos a partir también de los proyectos culturales y artísticos. Ahí hay una dimensión, pero a partir de pensar en ese todo. Mauricio, como... Cómo... Sí, uh, me... me... Estuve pensando en lo primero que decía, si es necesario en las instituciones públicas, el Estado, ¿no? Yo creo que en países como el nuestro sí es absolutamente necesario. O sea, el, el, lo público es, es, este, es clave insistir en, en que es este, fundamental estructurarlo y trabajarlo mejor. O sea ese vacío que dejan las instituciones públicas, o sea, decir que desde lo privado nos vamos a autoorganizar para eh, equitativamente distribuir, o sea, estamos hablando de sociedades tan desiguales, donde hay un grupo en, eh, que, que, que amasa el poder económico y poder político que es un poco irreal para mí, desde mi perspectiva, pasar a un plano donde no hay ese trabajo. Y, y lo que estamos haciendo desde las instituciones públicas, o sea, es hay que reformar una serie de... de, de Estamos hablando de casi de lo básico, ¿no? Yo siento que en el Perú eh, tenemos una, somos muy conservadores respecto a las instituciones, muy tradicionales, siempre viéndose afuera, siempre viéndose a otros países, y hay ciertas cosas que, el, el, hay ciertos reflejos cívicos que no tenemos, por ejemplo, ¿no? Instituciones cívicas de segundo nivel que no existen, o sea, tenemos a los artistas en el terreno, tenemos a las instituciones públicas y en el medio no hay actores que hablen por los artistas que hacen cine por lo no, no tenemos sindicatos, no tenemos uniones, las redes son muy pocas. Y a, al mismo tiempo hay una especie como de... Eh, y justamente esto que menciona Jorge, o sea, estas conversaciones para decir lo cultural tienen que vincularse también a los sectores de salud, de educación, de saneamiento, o sea, todas estas cuestiones. Ese tipo de andamiaje y relacionamiento no se da automáticamente. Uno tiene que ir insistiendo, generando los espacios, abriendo los diálogos. no eh, me da también la, la, me, me, la, la esta crisis del, del COVID, lo que ha revelado también en el Perú, es que la, la precariedad institucional en la que nos encontramos, ¿no? estamos ante un estado que todavía ni siquiera tiene un registro nacional de artistas, y que tiene miedo a definir en la práctica, a identificar a los artistas y creadores y ponerlos en una base de datos, cuando digo tiene miedo, digo que, hay mucho en juego, es un tema delicado, ¿no? Y recién está empezando a hacer algo con un ministerio que tiene 10 años de, de creado, ¿no? Entonces nos da cuenta de estos vacíos y estas infraestructuras que no hemos eh, generado. Ahora, sí creo ahí que es bien importante eh, pensar no... De lo que se trata es darle sentido al, al, al, al valor, de lo, el valor público de la cultura. Eso es algo que todavía no se trabaja mucho. O sea, ¿Por cuál es ese valor público que tiene la cultura? ¿no? Y en países, lamentablemente, como el nuestro, en Perú, se insiste mucho en casi como en un sentido común. ¿no? Claramente la cultura es importante. ¿Por qué? Porque somos cuna de civilizaciones. Y de ese discurso no pasamos. O sea, tú lo van a. Ahora en el bicentenario, peor todavía. O sea, no, no, no, no vamos más allá de, de, de, de, este, de, de este patrimonio. O sea, la visión patrimonialista nos aplasta. Sí, ¿no? sí nos pero, pero en todo, Mauricio, pero en todo. O sea, en Perú realmente en es donde todo. más. Yo te digo que incluso más que en Bolivia, que es una nación más indígena, pero en Perú, toda conversación, toda conversación, puedo caricaturizar, como decía ahora Ángel, toda conversación termina con los incas. Por supuesto, y es una cuestión que que estés hablando te dicen no, pero es que nosotros en los incas y, y ¿no? exactamente y al mismo tiempo también lo que es más doloroso es ver que uno diría bueno si hay una apreciación por un patrimonio cultural arqueológico indígena entonces la participación indígena sería pues eh, valorada y sin embargo tienes un ministerio que tiene la parte intercultural para los grupos y pueblos originarios separada de la parte de industrias creativas y culturales como, como dos si no compartimentos tibiera. que no se juntan y esa, juntarlos en una mesa genera complicaciones es un tema delicado ergo no lo hacemos muy seguido porque nos genera Uh, hay un trabajo ahí que no lo hacemos con mucha facilidad. Es, esas cosas, esas vinculaciones son justamente las que no son solamente temas institucionales, son temas también de, de epistemologías, de ontologías políticas, o sea, estamos manteniendo a lo indígena lejos, le... y hablas con los grupos indígenas que te dicen, mira, todo bien con el Ministerio de Cultura, pero nosotros queremos un Ministerio de Pueblos Indígenas, o sea, está bien. Dale con, dale con Machu Picchu, vamos con el asunto, tú has lo que tengas que hacer con tu arte contemporáneo, pero eso no responde a mis necesidades, que son necesidades este, claramente culturales también. ¿no? Entonces, ahora termino con una cosa que me parece bien importante, la madurez política de nuestra ciudadanía. Eh, yo siento que es algo que justamente eh, necesita mayor trabajo en el Perú. ¿no? Nosotros, eso es algo que yo insisto en esto hasta el cansancio, pero le, les pongo un ejemplo. Cuando el, el plan de Medellín que menciona Jorge, cuando fue el Encuentro Nacional de Cultura, que lo creamos como una plataforma ciudadana para hablar de estas cosas que no existían antes, invitamos a la, eh, en ese momento, a la secretaria de Cultura de Medellín, eh, María Rosario, María del Mario, Rosario, Mario, Mario Machado. Pues fue a, que, excepcional su participación, y recuerdo en una conferencia que, como buenos este, peruanos ingenuos, preguntamos, a ver un ratito, ustedes han aprobado este plan, pero ¿qué garantiza que ese plan se cumpla? Y ella nos miraba y nos decía, pero es que es un pacto político. Y nosotros le miramos como diciéndole, me estás diciendo algo que no, o sea, que... Y, y eso, eso en el Perú no, no vale nada. Diciendo, no, es que escúchame, se ha trabajado a tal punto que si un gobernante va en contra del plan, le va a ir mal. ¿No? Entonces nosotros no habíamos hecho eso, nunca hemos logrado tener ese nivel de posicionamiento frente a una agenda política. Las agendas políticas nuestras no tienen esa tracción. No hay una consecuencia de abandonar un proyecto político planteado desde la ciudadanía, cocreado con la ciudadanía. No hemos llegado a ese punto en nuestra construcción ciudadana, más allá que puedas encontrar críticas y lo que sea. Entonces ahí rescatamos un asunto. Ahí están teniendo una conversación en base a una serie de relacionamientos que nosotros no hemos todavía, todavía logrado. Entonces, ese es un poco lo, la, nuestro norte, en todo caso, de lo que hemos venido trabajando ha sido un poco ese. ¿no? Pero bueno, para mencionar ahí la relación sí, con... Si os parece... Uh, bueno, ahora te dejo, Jorge, eh, que veo que ibas a intervenir, pero te dejo cerrar, pero cerraríamos este primer bloque, ¿de acuerdo? Dale. Me atacaría. Pero me parece que tú, Jorge, ibas a hacer referencia. Sí. Oh. Iba a ser dos, dos referencias, una puntual cuando decía lo de patrimonio, pues para no dejar en el aire, y es, eh, yo vengo trabajando el concepto de, de, de patrimonio de una manera muy alegre, y es, eh, patrimonio, prefiero asumirlo en la acepción económica, patrimonio es lo que construimos, no lo que tenemos, uh -huh. lo que tenemos herencias, entonces creo que nuestros países, todos nosotros, nuestras sociedades tienen múltiples herencias, múltiples herencias, y lo que tenemos que ser nuestro desafío permanente es construir esas herencias en patrimonios, en nuevos patrimonios, porque también puede pasar que no seamos capaces, claro. también, en términos económicos, de construir patrimonios sino de dilapidar esas herencias, que también uh -huh. pasa. Entonces uh -huh. no valoramos, no conocemos, no reconocemos, no valoramos, ni potenciamos esas herencias culturales indígenas o mestizas o afro o en fin, y por supuesto entonces no las convertimos en nuevos patrimonios. Pero yo creo que no se puede meter el patrimonio en formol eh, no sé si todos ustedes usan el formato de, de embalsamar, pero eso no, no hay que tenerlo ahí pues para embalsamar. Y dos, con el plan de desarrollo cultural es muy especial porque esto, me haces caer en cuenta, esto ha pasado, lo empezamos a hacer en la alcaldía de Sergio Fajardo, lo seguimos en la alcaldía de Alonso Salazar, que éramos el mismo movimiento, lo siguió la alcaldía de Aníbal Gaviria, que era un movimiento contrario, un movimiento político de, de derecha, nosotros un poco más centro-izquierda luego lo siguió la alcaldía de Federico Gutiérrez, más derecha, y luego lo recogió este actual alcalde que se le vendió como progresista y alternativo, pero que es un politiquero de marca mayor, y sin embargo, sin embargo, la secretaria de Cultura de este gobierno de este, hace ocho días renunció, ayer hizo ocho días renunció, eh, es muy disidente, una buena mujer, Lina Gaviria, y mantuvo el, arte, o sea, el plan de desarrollo cultural el, y el inicio, del Plan de Desarrollo Cultural 2021-2030. Eh, cuatro alcaldes, cuatro procesos políticos distintos y se mantiene porque este no es el plan de Melguizo. Claro. Incluso cuando se diferencia. aprobó, cuando se aprobó, miren, este es el, el foro del que se aprobó, mayo de miércoles 18 de mayo, eh, jueves 19 de mayo, viernes 20 de mayo, hubo que hacer foro para aprobación de esto en el centro de exposiciones y no en el recinto del Legislativo de la Ciudad y yo ya ni siquiera estaba en la alcaldía, me había ido cuando se aprobó, y no es el plan, o sea, ya no es el plan de una persona o de un alcalde, sino de una ciudad que lo construyó colectivamente, porque ahí participaron, democracia participativa, democracia deliberativa, como complemento, incluso como oposición a las democracias representativas, que además eh, un vasco, ahora que citábamos los vascos, estoy trabajando sobre democracia, mira, Daniel Inerarity, el, el, el filósofo vasco, sobre democracia, este sobre las democracias europeas y este que fue el último de las democracias complejas, la teoría de la democracia compleja, el último, no, el penúltimo, porque ahora vi que sacó uno en estos días, pero ¿cómo construimos democracia? El reto de las democracias es un reto cultural, pero en lo local, en lo, en lo específico. Es muy especial, los actores culturales, digo los grupos artísticos, las organizaciones culturales en general poco participan de la vida democrática de la ciudad, poco participan de los espacios de presupuesto participativo, poco participan de los consejos territoriales de planeación, poco participan de las mesas de juventud, de las mesas de mujeres, cuando supuestamente ahí hay otro tipo de asumirse como sociedad. Sí, si, me, si me permites, uh, ahora estaba con, con este debate que, estabais, que estáis abriendo y, como, y, y forma de, también de ver un poco la segun, el segundo foco donde hemos enfocado cuando preparamos uh, junto con Mario esta, esta sesión. Resulta que uh, me, me acuerdo que el, el último viaje que hice antes de la, de la pandemia... Uh, bueno, no, perdón, el último fue que coincidimos contigo en Concepción, uh, Jorge. Claro. El último, ¿vale? Pero. El, el... Esa cerveza, esa cerveza artesanal que nos tomamos exacto, exacto. En, exacto. Ese en Concepción, haría falta en este momento. La mayoría, la mayoría, sí, eso es cierto, porque fíjate, estamos pandemia y con café, ¿no? Pero bueno, <risa> ¿vale? De acuerdo. Entonces, eh, pero el penúltimo fue justamente con. Eh, estuve en Lima, estuve en Lima y estuve porque el Centro de la Católica hacía el, el aniversario de la Fundación del Centro Cultural y estuvimos ahí. De casualidad, casualidad allí, me encontré con uh, Bartomeu Marí. Bartomeu Marí uh, había sido el director del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Él es filósofo. Uh, por cierto, después colgaré un, un, un hilo que he hecho de Twitter, a, uh, porque el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona ha hecho 25 años y, hay sí. declaraciones, y hace declaraciones de sus directores. Y he hecho un, un hilo uh, donde critico todo lo que dicen los, todos los directores de, en 25 años del, del MACBA, ¿de acuerdo? Pero Bartomeu Marí, que yo lo conocía solo por la polémica, por desgracia, de que lo destituyeron porque admitió uh, una exposición, no sé si se acuerdan de la anécdota, una exposición donde salía una obra de arte donde sodomizaban al rey de España, al emérito, ¿de acuerdo? Eh, a él uh, lo despiden, pasa dos años o tres en, trabajando en Corea. El emérito, el emérito es el fugitivo. Exacto, el emérito, el, el fugitivo, el fugitivo y el ladrón, ¿vale? Pues resulta que el tipo este, eh, Bartomeu, me lo encuentro de repente que uh, está de director del Museo uh, de, de, de Arte de Lima, ¿de acuerdo? Y estuvimos, acuerdo. Eh, estuvimos ahí hablando, uh, hablando, bueno, pues como éramos de la misma tierra, nos conocíamos bien tal, y el tipo es filósofo, pero contó una anécdota que me sirve para, para, para altar un poco el, el tema del siguiente, del siguiente bloque, ¿no? Él dice que, dice, bueno, voy a, voy a empezar mi debate explicando una anécdota de que él, como comisario, digamos que es comisario de museos de arte eh, a nivel mundial, etcétera dice, yo me formé en Ámsterdam y estaba trabajando en Ámsterdam y de repente me encontré con un comisario, no recuerdo el nombre, súper famoso. Y dice, el comisario súper famoso, me dice a mí que era un comisario ya con un cierto nombre, me dice, oye Bartumeu, ¿tú cuando haces una exposición, en qué piensas? ¿En ti o en el autor? Y Bartomeu dice, bueno, contestó, dice, mira, yo la verdad es que pienso en mí. Ay, perdón, en el autor, ¿no? ¿Cómo? Dar a conocer su obra, exponerlo, etcétera, etcétera. Dice, ¿y tú? Y el, el, el comisario holandés le dice, no, no, yo pienso en mí. Es decir, como mi tesis, como mi carrera, etcétera, etcétera. Y Bartomeu añade, dice, ¿por qué explico esta anécdota? Dice, porque en esa anécdota lo que estaba claro es que eso era a finales del siglo pasado, 98, 97, 98, eh, el público no existía. Claro, exacto. Y por lo tanto abro un segundo elemento, ¿no? De decir, muy bien, más allá del quién hay al otro lado. Sabemos quién. Cuando estamos hablando, Mauricio, incluso ahora te, abrirías tú, si te parece, Mauricio, ¿no? cuando tú estás hablando de decir, y me parece además, coincido contigo al 100%, ¿eh? cuando uh, hay que tener centros, uh, ministerios de cultura, hay aunque sea por salir en el renglón de los presupuestos. O sea, ya, ya, yo ya voy a mínimos, ¿no? En ese sentido. Pero tú decías una cosa muy realmente al otro lado tenemos una ciudadanía, tenemos unas comunidades, si hablásemos en modelo anglosajón hablaríamos de comunidades, hablamos de territorio hablamos de ciudadanía, hablamos de usuarios, de clientes, es igual tanto me da, pero ¿quién hay al otro lado? ¿para quién se hace? ¿para quién hacemos la cultura? Eh, yo creo que eso es bien, ahí yo creo que regresaría al, al me parece bien importante lo que, a ver otro sesgo eh, institucional muy fuerte que tenemos en el Perú, aparte de que los notables salvarán a la cultura, es aquel que dice que nosotros nuestro nuestra que el rol de la institución pública es llevar cultura a, ¿no? para ellos. Nosotros y lo que la cultura viva comunitaria ya ha, ha insistido, demostrado y más que comprobado que claramente el pueblo hace cultura y la cultura está en todas partes y de eso no se trata. Y, ¿no? Pero eso es un cejo un y una práctica que está bien establecida y firmemente establecida en cualquier nivel de gobierno. ¿no? La cultura es algo que uno lleva a otros, por tanto hay otros que no tienen esa cultura y por eso hay que llevar esta serie de cosas. Lo mismo sucede con el tema de, de, de, de, de, de, de para quién, ¿no? O sea, eh, ahí, ahí está, hay una, una activista norteamericana que habla de la co-creación de cosas, de lo que sea, como algo que es, uno no construye para, sino construye con, ¿no? Entonces, ese de no construir para, pero construir con es justamente en lo cual no tenemos una facilidad para hacerlo, ¿no? Como Ma Ma Ma Lauren Ellen McCann se llama, tiene una página, una, un ensayo que se llama Build with, not for, ¿no? Construye con, no para. Y, y allí es la parte donde justamente creo que es el horizonte de trabajo que, que, que yo creo que claramente eh, eh, permite empezar a responder esa pregunta. Entonces, pero veamos, vamos por partes, ¿no? Uno primero dice, a ver, yo... Debería de, en vez de pensar en cómo nosotros vamos a solucionar para ellos, tengo que traer a, a ese ellos a la construcción. Pero esa invitación, esa convocatoria, ya de por sí también tiene varios sesgos y varios, varios problemas. Eh, ¿Cómo hago esa convocatoria? ¿En quién estoy pensando que es el otro que debería de venir? ¿Quién está autorizado para sentarse en mi mesa a co-crear co conmigo? ¿no? ¿Dónde están los grupos afro? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están los niños? ¿Dónde es el consejo de niños para que los niños me digan a mí y yo no responda por los niños porque finalmente los niños pueden perfectamente decirme a mí qué es lo que quieren de esto que estoy yo diseñando, queriendo co-crear con alguien. ¿no? Entonces, en esos procesos de co-creación hay una serie de prácticas que no son tan comunes, no son tan frecuentes de encontrar, y que justamente empiezan a, a, a, a responder el, el, el para quién. Al final del día, el, el quién termina siendo quien luego de todos estos procesos eh, logra uno eh, generar un vínculo de confianza con ellos. Y ese, y ese, es, otro, ese es otro asunto, ¿no? Añadido a este proceso está en qué tan buenos nos vamos a, a volver en institucionalizar estas prácticas en base a un nuevo concepto de gobernabilidad, donde no es solamente Estado y sociedad civil, sino la propia sociedad civil también empieza a relacionarse y generar confianza mutua para deliberar, para representarse, para organizarse y, y, y aparecer en estos espacios y confiar también en que otros van a poder continuar el, el camino. ¿no? Eh, me... me, me me hace a mí pensar mucho en que cuando hablamos de usuarios, cuando hablamos de audiencias, no, a mí me ese tipo de terminología creo que es muy importante usarlo cuando estamos hablando de la creación de públicos, la creación de audiencias, los escenarios y las personas que van a escuchar o asistir. Yo me he vinculado más a los procesos de co-creación ciudadana, no, donde varios ciudadanos tienen que juntarse o donde la ciudadanía es de alguna, la sociedad civil es convocada a participar. Y generalmente lo que sucede con la ciudad civil es que estamos muy cómodos en estar tranquilos cuando nos invitan, ¿no? Nos invitan y vamos, pero nunca nos ponemos a pensar en quién se quedó fuera de la habitación, ¿no? A quién no invitaron y, y, y cómo logramos que en realidad no representemos a nosotros mismos, sino podamos facilitar estructuras de representación y participación más diversas, más complejas, más heterogéneas, ¿no? Entonces, por lo menos en el trabajo que venimos haciendo hace un, hace un tiempo es problematizar eso, ¿no? ¿Cómo logramos procesos de participación? que no terminen en agotando las identidades y limitándolas a, a unas solas voces autorizadas. Entonces eso cambia un poco la ecuación y cambia la dinámica, porque no, no, desde las instituciones públicas, por lo menos en el Perú, no, no es, no hay mucha. Eh, no, no se suele hacer eso. Hay mucha desconfianza en aquellos que no están validados por fama o por reputación, por premios o por hay una serie de distinciones le otorgan a esa entidad la capacidad para participar. ¿no? Entonces, justamente eso es algo que estamos queriendo modificar. ¿no? Pero bueno, es una forma muy entre, entreverada de decir que el, el, el para quién es una pregunta que no debe responderla uno, sino creo que debe de desarrollar una serie de estrategias para incluso o sea, sorprenderse, pero ser capacidad de admitir la mayor diversidad posible y eh, gestionar también el desacuerdo, que eso es la otra parte que me parece importante. Porque a veces uno dice, bueno, ¿para quién? Para ellos. Pero este ellos eh, a veces suelen ser la gente con la que mejor se lleva uno. Pero ¿cómo acercas a las personas con las cuales estás en desacuerdo? ¿Cómo, cómo valoras el desacuerdo y lo vuelves productivo? Esa es otra, otra parte que también creo que es muy importante. Porque mucha gente dice, solo podemos avanzar juntos si estamos de acuerdo en... Y a veces se piensa que es todo. Pero nosotros también ahí en el trabajo ciudadano hacemos lo mismo que tú, Ángel, que acabas de decir. ¿Cuál es ese mínimo indispensable que nos permite avanzar juntos? Diciendo claramente que no estamos de acuerdo en todo, pero hay esa cosa, ese asunto en el que sí podemos, siquiera sentarnos en la mesa. ¿no? Si, claro. no podemos, si no podemos, bueno, ya eso es otra cosa. ¿no? Perdón, aquí, aquí sí que, si me permitís, sí. añado, añado un elemento, porque aquí se mezclan muchos elementos ¿no? con lo que estás planteando tú, y lo digo porque también... Por un tema de tiempo, estoy metiendo alguna cosita también del bloque 3. ¿eh? Lo, lo juntamos un poquitín porque eh, vamos bien de tiempo, pero así lo, lo, lo juntamos un poco. Uh, hay un elemento que tiene que ver con el principio de la co-creación, pero tiene que ver con la co-creación como tal, pero al mismo tiempo con las metodologías que hacen posible esa participación. ¿no? Entonces, recuerdo siempre un trabajo, de, un trabajo que estuvimos haciendo en, en la universidad ¿no? con un grupo una, eh, una gente fantástica que hablaba de procesos participativos eh, y, y yo creo que eso también, no hace falta que, lo hago con la acción de lo que has dicho Mauricio, pero eh, Jorge, eh, yo creo que te sirve también para, para tu intervención ¿no? sí. resulta que esta gente eh, hace un, un proceso participativo y uno de los indicadores que tiene de si el proceso es robusto o sea, funciona va bien, no era cuántas cosas lo digo por esto de los disensos, ¿no? Cuántos elementos eh, o cuántas propuestas llegaban a la asamblea o al grupo de decisión, al grupo de reunión, eh, llegaban blanco y la asamblea decidía que fuesen negro. Claro, ¿qué pasa? Resulta que eh, eso era un, un, un elemento de soberanía de, de, de soberanía de las decisiones, ¿no? De alguna manera. Y qué pasaba que como los procesos eran tan trabajados, tan trabajados, tan tra trabajados, cuando llegaban a la, a la, a la asamblea, ¿no? Uh, todo se aprobaba y, por lo tanto, parecía, parecía que no había decisiones de la Asamblea. ¿Me explico? Con lo cual, el gestor cultural, que era un alumno de la, de la... Estábamos en la universidad, me dice, con lo cual, de vez en cuando ponemos algunas cosas que son locas para que la Asamblea tenga la sensación de que decide, ¿no? ¿Me entiendes? Con lo cual, ¿hasta qué punto, no Jorge, estos procesos participativos, estos tres días de aprobación de, del plan de cultura donde participa la, la ciudadanía? ¿Hasta qué punto podemos hacer un, una, una, una hoja de ruta, irla variando, aprobar? Bueno, es, un, es jugar con diez bolas en malabares y complicado, pero eso es el futuro, ¿no? Sí, yo... Acabo incluso de, de compartir por asociación de ideas, con, cuando Mauricio hablaba de los colectivos artísticos y el trabajo de construcción de colectivos de, de sociedad, y en fin, y con esto que decía de la forma de participar, porque creo que también es que el concepto de participación tenemos que reevaluarlo, porque generalmente asumimos que participación es el que participe en algo que yo hago. pero no Exactamente, cuando, no, totalmente cuando, de acuerdo. Eh, no él se reconocimiento de otras formas de participación. Entonces acabo de compartir algo, eh, nepotismo, eh, porque es de mi hijo, de Pablo Melguizo, hablaré dos veces de él, porque enseguida contaré una anécdota con tu pregunta ya hace un momento, Ángel. Y eh, mi hijo hace un mes, mi hijo es artista plástico, pues artista visual, eh, hace arte urbano, hace cine, y hace un mes, dos meses, lo contrató una organización de Bogotá, Barcú, eh, para hacer un, una curaduría sobre arte urbano en Medellín, y mi hijo les dijo, yo no soy curador yo no, no, no, pero nos gusta tu trabajo por una revista que ha venido haciendo, que te he compartido ángel La Ración, Revista La Ración si Mario, incluso por ahí tengo el enlace de La Ración, enseguida puedo compartirlo Revista La Ración de Medellín, en fin que se ha hecho solo en pandemia o sea, empezó el 19 de abril en tiempos de pandemia sobre arte público, sobre skate, en fin y entonces le dijeron no, nos gusta ese trabajo que haces y lo contrataron pero mi hijo dijo, hombre yo no voy a hacer un trabajo de artistas particulares individuales siguiendo esa lógica del artista o sea de ese, ese para quién del artista que hace la obra casi que para sí mismo para su propio ego y que ya no tiene un cuadrito en una casa sino un mural en la calle entonces eh, de, definió tres criterios para buscar esa curaduría y es uno colectivos artísticos dos colectivos que trabajan eh, en un territorio y tres colectivos que trabajan en un territorio para una acción social es decir ahí había unas había había tres definiciones que definieron entonces ese documento que les acabo de compartir de avistamientos Pablo Melguizo sobre procesos artísticos colectivos en Medellín ah muchas gracias Ángel el archivo de la Ración ahí ya compartiste también sí hay, en la Ración es una maravilla es una revista que han venido haciendo un curador de arte artista también cierto Juan Diego Juan David Quintero eh, eh, eh, Luis Miguel Villada que es un ingeniero matemático pero que se dedicó al arte y mi hijo pues que es artista visual. Eh, pero vuelvo, a, o sea, enlazo con tu pregunta y es eh, ¿ese para quién? Mira, eh, yo tengo una costumbre y es que escribo aunque no lea las cosas que escribo, pero las escribo para organizar mis ideas y pensando en nuestra conversación de hace unos días Ángel y Mauricio escribí unas notas para, este, para esta conversación y decía, hombre, ¿cuáles son las situaciones que yo he vivido en esta pandemia en relación con la cultura? Y una primera, que pues, digo en orden de aparición, pero que se mantiene, ha sido encontrarse, por supuesto, con una cantidad de artistas y identidades culturales con mucho miedo. Desde que esto empezó, mucho miedo. Ocho días después de los confinamientos, mucho miedo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué, esto ¿Cuánto va a durar? ¿Nos vamos a quebrar? ¿De qué vamos a vivir? En fin, mucho miedo. Y ese miedo... Tenía que ver con dos o tres cosas, una por supuesto con la crisis coyuntural, que es una crisis estructural, o sea la crisis, la falta de plata no es una crisis de, de falta de plata, sino una crisis estructural del sector de la cultura o de muchas organizaciones, pero otra es la falta de un plan B de muchos organismos culturales, de muchas entidades culturales, un plan B de no saber, no tener sino una línea de acción, pero una tercera, y esa es la que quiero llamar la atención con tu pregunta de él, para quién, es que eh, muchas organizaciones y muchos proyectos culturales venían haciendo lo mismo desde hace muchos años sin preguntarse, sin repreguntarse, sin ser críticos ni autocríticos. Y, des, y más o menos se defendían de esta manera, no es que yo hace 30 años hago lo mismo. Si alguien hace hace 30 años lo, lo mismo, eh, está mandado a recoger. Porque a mí, porque además, no, nosotros tenemos mucha experiencia, hace 10 años hacemos lo, lo mismo, ¿no? Pero, hombre, para mí es más importante la incidencia que la experiencia y tal vez, como decía un, un señor Gilberto Echeverry Mejía, que las FARC asesinaron, decía, eh, tal vez 10 años no sean 10 años de experiencia, sino un año repetido 10 veces. Entonces, yo creo que para muchas organizaciones culturales, para muchos grupos, esta pandemia también ha sido como un remeso muy importante para pensarse internamente en sus conceptos, en sus metodologías y en el para quién. Y retomo una conversación que también tuvimos hace unos días y es, eh, yo en esa reflexión de las organizaciones culturales me centraba mucho en el para qué, en el para qué de la cultura. Pero hace una semana, dos semanas, una documentalista de Medellín que está haciendo un documental sobre cultura nos pidió a mi hijo y a mí que hiciéramos una conversación para su documental. Por esta cosa pues un poco de gracia de tener un padre y un hijo que se dediquen a proyectos culturales y que los dos tienen hoy un nombre muy diferente en dos campos muy diferentes. Entonces hicimos la, la conversación y cuando yo empecé a hablar de la importancia de pensar en para qué de la cultura, mi hijo ripostó y dijo... Hombre, yo creo que mi padre tiene razón cuando se pregunta por el para qué de la cultura, pero eso hoy no es suficiente. Yo creo que es necesario preguntarnos por el para quién de la cultura, a quién, para quién está siendo posible la cultura, para quienes sigue siendo un privilegio, para quienes no es un derecho, para quienes incluso están pensando o estamos pensando. La cultura, para quienes la estamos construyendo, eh, para quienes se hace una obra de teatro, para quienes se diseña eh, una función, para quienes, cuando un curador, en esa pregunta, en esa reflexión que se hacía ahora, ¿qué tipo de curadores tenemos? Curadores que tal vez piensan más en sí mismos que en el público que va a ver la exposición. Eh, curadores que conocen más de la obra que están curando o del artista que están curando que del contexto del museo donde están trabajando, entonces que no ponen en relación ese contexto ni ese territorio ni la situación de la comunidad que va a haber y que son un poco eh, una autorreflexión una autoposición, es decir una, una superioridad intelectual podría decirse por encima banalizando el resto de espacios a los que pertenece y cierro hace un tiempo eh, me invitaron a una conferencia mundial de museos en Río de Janeiro y con el organismo mundial de museos. Y eh, esta conferencia, como todo lo brasilero era lo bestia, 3.500 personas, 196 países, en un, un auditorio tremendo y solo éramos cuatro conferencistas centrales, uno cada día. Uno de ellos fue Jorge Wagesberg el tercero, el primero fue un brasilero espectacular que había sido profesor de los 3.500 que había ahí sentados, y estaba el director del Museo Guggenheim, el director del Louvre, el curador del Museo de Tales, todo el mundo estaba ahí, y yo era el conferencista del de, de segundo día, entonces cierro leyendo dos párrafos de eso para, el, para, para que no se me pierda el hilo de lo que les iba a decir, entonces empecé diciendo cuando Marinés Mantovani que es una gestora cultural me invitó a hacer esta ponencia sentí temor, reverencia escribiendo esta nota me, me pregunté varias veces si podría traspasar esta puerta ayer cuando, este, cuando entré a este recinto el temor aumentó yo no soy experto en museos, no soy esper, experto en arte, fui secretario de cultura de Medellín y cuento, en fin ser ponente en el Congreso Mundial de Museos me genera temor reverencia, incertidumbre frente, incertidumbre frente a traspasar la puerta de este recinto que hoy está poblado por personas en su mayoría expertas y profesionales de los museos, incertidumbre ante lo que voy a encontrar incertidumbre frente a lo que debo decir y cómo debo decirlo, incertidumbre frente a lo que pasará una vez lo diga, lo que pasará con ustedes y conmigo no sé cómo lo sentirán ni cómo me sentiré, no tengo ni idea de qué habrá cambiado en ustedes y en mí mismo dentro de una hora, me siento intimidado y esto lo leí tal cual ante 3.500 personas de 196 países y cierré con esto, o sea, y empate con esto, es decir me siento como se sienten muchas personas antes de entrar a un museo. Y les dije, muchas personas sienten temor, reverencia, incertidumbre antes de entrar a un museo, no se sienten convocadas, no sienten confianza para traspasar la puerta del museo, no saben cómo deben comportarse o qué se espera de ellas cuando entran, no saben qué esperar de ese museo, no saben qué deben hacer en cada sala, ante cada obra, no saben qué pasará con ellas cuando termina la visita. Ni siquiera se lo preguntan, se sienten intimidadas. Los museos, pero digamos los museos, los centros culturales, las bibliotecas, intimidan a una parte de la población que no los ve como espacios de inclusión, que no los ve como posibilidad, que no los ve como espacios de encuentro, que, no, que por no saber ni intuir qué contienen, no los sienten como parte de su vida cotidiana, ni los necesitan. Los museos, las bibliotecas, los centros culturales, los teatros, no existen para una buena parte de la población, al menos en el contexto nuestro, en esta Latinoamérica inequitativa, y excluyente. Yo, Ángel, Mario, les mando estas notas si quieren para que las suban allá abajo radar y las compartan con esto. Y el documento se llama ¿Qué debería suceder cuando usted sale de un museo? Porque entonces la, la pregunta que mucha gente se hace en una biblioteca, en un centro cultural, en un museo, en fin, en una galería es: uno, ¿qué pongo? Dos, ¿cómo hago para que la gente venga? Pero rara vez nos preguntamos qué debería pasar con Jorge Melguizo cuando salga de un museo? ¿Con qué ideas? ¿Con qué reflexiones? ¿Qué debe haber movido en mi cuerpo? Si la cultura moviliza, ¿qué debe haber movido en mi cuerpo, en mi imaginario, en mis sueños, en mi compromiso? O sea, ¿me pellizcó? ¿Pasó algo conmigo? ¿Cómo me tocó ese tipo de cosas? ¿Cómo cambió mi vida? ¿Cómo cambió mi vida eh, Bagesberg con el libro? ¿Cómo cambió mi vida una exposición que vi? O sea, ese tipo de cosas yo creo que son fundamentales y ahí está la reflexión de ese ¿para quién? ¿Para quién estamos haciendo lo, lo que estamos haciendo? Y hoy hay un para quién muy lógico, insisto, en el contexto de Latinoamérica y es la población más vulnerable de este territorio. Nosotros tenemos una obligación ética, un imperativo ético de que los proyectos culturales tengan mucho, mucho de acción afirmativa hacia las poblaciones más vulnerables en todo sentido no solo económicamente, las más vulnerables en todo sentido. No, sin lugar, sin lugar a duda, además, si me permitís, aquí los que hemos estado siguiendo todo el proceso de, de, de Bajo Radar frontera, uh, front México Norte, uh, realmente uh, me vienen a la, a, a la memoria palabras de Tomás con Julia uh, cuando hablaban en las masterclass de, uh, muy bien, piensa tu proyecto y piensa en la señora María, piensa en la señora María. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo, eh, piensa en alguien en concreto? ¿no? Me viene la, la masterclass que hizo Marc Catalá, ¿no? también Marc Catalá nos, nos, nos planteaba algo tan sencillo como antes de preguntar qué quieres hacer, pregunta para quién y por qué lo sí. quieres hacer. ¿no? Y lo digo porque en cultura a veces también nos pasa, ¿no? Oh, sale una convocatoria, esta convocatoria hay plata, en esta plata hay muy poquita plata, pero somos 400 los que nos presentamos y estamos pensando en hacer qué cuando resulta que el porqué de las cosas ¿no? es, es, es importante y, por tanto, es pertinente. Lo digo porque aquí ha habido un conjunto de webinars y que hoy no estáis uh, añadiendo uh, elementos de reflexión. Quizás, Mauricio, uh, nos iría bien... Uh, ¿Cómo no ligas todo esto con el tema de la, de la gobernanza? ¿Podríamos uh, ver tres, cuatro elementos que tú juzgues que deberían ser uh, elementos... Mm, yo diría fundamentales para poder trabajar esta gobernanza y para poder avanzar en un elemento que todo el mundo hablamos, pero realmente poca gente eh, tiene tanta experiencia como tú o como Jorge, ¿no? De acuerdo, sí, creo que, creo que me hace pensar, ahorita hay como dos, dos, cuando hablamos de participación hay como dos tendencias, ¿no? Y la gente está hablando de participación cultural, como lo que hemos hablado hace un momento no quienes participan en nuestros eventos o nuestras instituciones culturales la audiencia a qué público nos dirigimos esto que decía jorge pensar en, una, en la población más vulnerable no Ese es un tipo de, de participación en clave de participación cultural no la participación ciudadana o la participación este política de la ciudadanía política en la definición de políticas públicas o de programas o de la inversión de recursos públicos es la parte que a la cual yo podría hablar un poco más de ello porque es donde más me, me desempeño, ¿no? Y ahí lo vinculo más a temas de gobernanza en ese sentido, ¿no? Eh, a veces cuando se habla de gobernanza cultural, hay, el, el repertorio en Norteamérica tiende a referirse a la gobernanza de el grupo de directores de un museo o el, el consejo de directivos de un museo y su gobernanza y cómo gobiernan las decisiones del museo mismo cuando habla de gobernanza cultural. Pero en la acepción que nosotros trabajamos de gobernanza cultural nos, nos estamos refiriendo al sistema de gobernanza más allá de las políticas y de las leyes sino a todas las diferentes partes que integran este, este aparato de gobernanza total, donde uno de ellos es la ciudadanía organizada. ¿no? Entonces, en, en ese sentido, una de las cosas que estamos, eh, y cuando digo estamos, me refiero al, en épocas recientes como, como asociación civil, como solar y también como interesado personalmente interesado en temas de participación, eh, me preocupa mucho cómo se generan instituciones ciudadanas y redes ciudadanas para participar en procesos de, que necesitan tener gran alcance, ¿no? que no se refieren a un grupo pequeño, sino que necesitan incorporar necesariamente a muchas organizaciones y cómo desde muchas organizaciones se pueden tomar decisiones. Entonces, hablar de redes y del trabajo en red, yo creo que ahora también ya es insuficiente. O sea, ya tenemos que pasar a un siguiente nivel de decir, sí, trabajemos en red, pero cómo tomamos una decisión, cómo garantizamos procesos de transparencia, cómo generamos mayor confianza. Entonces nosotros lo que hemos empezado a hacer es eh, promover un poco aquellas eh, estrategias que podrían contribuir a un, a un sistema, a, un, a, una, a una red ciudadana, a un proceso ciudadano más robusto. ¿no? Entonces, yo creo que una de las tareas que tenemos que hacer para hablar de gobernanza y sostenibilidad, eh, para que justamente las, las, las vinculaciones sean, se mantengan a lo largo del tiempo, se sostengan a lo largo del tiempo, no, no sea una cuestión de la participación como una consulta, ¿no? Ahora la participación tiene un espectro, y la participación en América Latina, y por lo menos en el Perú, siempre ha sido de los primeros niveles, ¿no? Voy y te informo, viene la institución y nos informa, y eso ya lo llaman participación. Eso está mal, esa no es participación, eso es informar, ¿no? Pero hay otra que es la consulta, me acerco y te pregunto, y tú me dices todo tipo de cosas, yo recojo, y ahí está, y llego luego, chao, muchas gracias, y confía en mí que yo me encargaré de, ¿no? Eh, tú participas, ella participa, ellos participan, pero yo decido. ¿no? Entonces, hasta ahí llega. Luego, la siguiente nivel, que ya es eh, involucrar a la ciudadanía, colaborar con ella, empoderar todos los siguientes escalones del espectro de participación, no solemos trabajar en clave de esos siguientes niveles. Es un nivel muy bajo de, de una participación que no requiere eh, rendición de cuentas, que es justamente lo que sigue. Yo te dije todas estas cosas cuáles has considerado, y si no las has considerado, ¿por qué no? Y dame una razón, o sea, puede ser que no esté de acuerdo, pero igual me puedes decir a mí por qué no, porque no tenías presupuesto, porque no te gustó, porque tu gobierno no es, pues, no cree en la sostenibilidad, no cree en el cambio climático y por ende no lo has incluido, qué sé yo. Ese nivel, justamente hay un nivel de maduración de la participación, que es lo que tiene que pasar ahora. O sea, tenemos que ya pasar, no decir, ya, vamos a colaborar juntos, está bien. Pero un límite que tenemos para establecer redes amplias, nacionales, de negociación, de presencia en la mesa con, con, con políticos y tal es que nuestras estructuras todavía no maduran y se, y se fortalecen a un punto donde uno puede tener mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas. Hay, hay una tensión muy grande, por ejemplo, en el Perú, en la Alianza Peruana de Organizaciones Culturales, ese es el último ejemplo donde he podido participar, y ahí se ha ensayado un modelo de gobernanza ciudadana sobre una red nacional de 25 organizaciones en 9 regiones del Perú, y hemos aprendido muchas cosas. Un tema que hemos aprendido es que hay mucha necesidad de recursos para sostener esfuerzos de alcance nacional que no se van a dar naturalmente. Yo soy de la escuela que aboga por tener eh, dentro de una red una secretaría técnica, bien financiada, bien, bien capaz de, ¿no? de tener un equipo de gente que se moviliza, que hace una serie de cosas, porque nos lleva a un estadio Ajá. distinto. Hay otras escuelas de la organización civil que te va a decir que eso no es lo ideal que debería de partir de un horizonte donde todos estamos en la misma condición entonces ese tipo de debates de cómo nos organizamos para impactar yo creo que es un poco el horizonte al que tenemos tenemos que hacernos esas preguntas experimentar más con ello y poner en marcha una serie de procesos más este más precisos ¿no? y, y de dar cuenta de ello decir bueno intentamos esto y no funcionó ¿no? entonces para mí la gobernanza un poco Avanzar hacia ella es este, llevar estos temas a un siguiente nivel. ¿no? Y para mí eso viene con eh, tener un discurso más este, minucioso a la hora de hablar de, de, de qué funcionó, qué falló, ¿no? y, y, y de esa manera generar confianza. ¿no? Eh, Jorge, Jorge. Sí. Sí. te veía aquí ya, Didi. Dale, dale, Jorge. No, no, no, dale. dale. Ah, solo, no, era, solo, no. solo era como si estuvieses viendo a Maradona en un momento, ¿no? O sea, era como de animarle, ¿no? Vale, bien, bien, bien, de acuerdo, de acuerdo, perdón. No, no perdón. Es, que, es que no, cuando estaba hablando de las redes se me ocurrió una cosa y es, que con, con vos, Mauricio, nos vimos hablando de cultura viva comunitaria en Perú. Y nosotros en Medellín, en el 2010, hicimos, creamos una red, plataforma puente de cultura viva comunitaria. Esa red sigue existiendo, en fin, pero ha perdido fuerza tal vez por el tiempo, por lo que sea, pero yo pienso que tiene mucho que ver con lo que vos decís. No tiene una secretaría técnica, no tiene, es decir, es tan horizontal, tan horizontal, que nadie jalona. Y que cuando los que jalonaban o jalonábamos, nos paramos un rato y dejamos de jalonar, nadie más aparece. Pero no hay una secretaría técnica. En cambio hoy, desde que se creó Ibercultura Viva el espacio de la CEGIP, Secretaría General Iberoamericana eh, y se creó el enlace incluso Mario, si me ayudas con iberculturaviva.org que es la página web de, de este sitio hay una Secretaría Técnica que estuvo tres años en Brasil, luego tres años en Argentina, ahora está tres años en México desde hace un par de meses en, desde el Congreso Iberoamericano de Cultura quedó en México la Secretaría Técnica. Ese espacio que es oficial porque es de los ministerios de cultura, es hoy para mí el mejor espacio de cultura viva comunitaria, aunque suene contradictorio, porque cultura viva comunitaria es una, una expresión de proyectos territoriales, barriales y rurales y no de los, no de lo oficial, logramos que por iniciativa del ministro de cultura de Costa Rica, de Manuel Calderón, en una asamblea, en un congreso iberoamericano en, en Argentina, se convirtiera, en Ibercultura Viva, hoy hay 10 países, Colombia fue el último que entró en febrero de este año, pero hoy el mejor espacio donde uno encuentra la mejor documentación, biblioteca, convocatorias, enlaces, conferencias, para Cultura Viva Comunitaria no es el que creamos, las organizaciones culturales barriales de Latinoamérica, no es Plataforma Puente porque ya no existe, sino el de Ibercultura Viva Comunitaria porque ellos tienen una secretaría técnica. Yo sí creo que hay, hay que buscar siempre esas otras formas de gobernanza y aprender de los errores para poder avanzar. Os dejo, os lanzo un par de preguntas uh, que, que me han llegado ahora por, el, por, por el, las preguntas y respuestas y por el chat. Una es de, de Carlos Parra. Carlos, un, un abrazo muy fuerte porque sé que nos ha seguido en muchas de las, de las charlas. Uh, dice, sabemos que la cultura es la para muchos gobiernos y, en, y y cada sector de la cultura pelea por conservar los recursos que viene deteniendo. Se habla de tomar un esquema en donde se traje o bien por cadena de valor y no por sectores. ¿Qué ventajas puede tener este, este esquema? Es decir, la estructura organizativa. Cuando hablamos de estos procesos participativos, hablamos de que tenido en un sector o hablamos de cadena de valor, de lo que genera, con lo cual... Yo creo que aquí hay algunos elementos a hablar, la interseccionalidad, la, el trabajo en equipo, la hibridación, no sé, lo dejo allí. Y la segunda pregunta, la lanzo las dos para no quitaros tiempo, ¿vale? La segunda pregunta es, muy bien, ¿cómo pensamos que todo esto que estamos hablando, desde la perspectiva de la gente cultural pequeño que está en el terreno? Es decir, aquella persona que está, ya no digamos en Arequipa, no en Cuzco, sino está en aquel lugar, en aquel territorio pequeño, ¿no?, que eh, se está moviendo... Uh, con una, digamos, con una, uh, con una solvencia económica mínima como para poder tirar adelante sus proyectos. Yo, yo juntaría una primera respuesta, juntaría las dos preguntas y es, yo vengo insistiéndole, acabo de hacer una experiencia con 600 eh, pequeños proyectos culturales, bueno, pequeños, medianos proyectos culturales en todo el país, eh, un, proyecto, eh, un diplomado cultural organizado por el Ministerio de Cultura, algo de lo que te mandé ayer, Ángel, para lo, lo tuyo de la Universidad de Barcelona, eh, y les decía, hombre, no busquen los recursos para la cultura solo en las secretarías o en el Ministerio de Cultura. Hay otras dependencias que tienen recursos para la cultura y que no nos damos cuenta. Entonces, en Medellín tienen presupuesto para la cultura, no solo la Secretaría de Cultura Ciudadana. Nosotros encontramos que casi todas las secretarías tienen un presupuesto para proyectos culturales. La Secretaría de Educación empezando por el gran proyecto de bibliotecas escolares, pero también la Secretaría de Inclusión que trabajan con niños. Solo piensen una cosa, el abril en Colombia se celebra el mes de la infancia y todas las secretarías de inclusión o que trabajan con infancia hacen el mes de la infancia, incluyendo este año que fue en pandemia y Entonces hay recursos para proyectos culturales ahí, pero aquí en Colombia lo que podría ser el equivalente a un ministerio de la familia, que no existe, por fortuna, hay un Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ese Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha financiado proyectos culturales hasta por 500 mil euros a una organización cultural para prevención de reclutamiento de menores en zonas de conflicto en zonas de guerrilla, en zonas de narcotráfico, en zonas de paramilitares, prevención de reclutamiento de menores mediante proyectos culturales y artísticos. Entonces, una organización cultural pequeña de Medellín, por ejemplo, Sombata, colectivo afro de un barrio de Medellín, tuvo acceso a un proyecto de 500 mil dólares hace unos cuatro años, para dos años, que nunca, o sea, con la alcaldía de Medellín, que tiene una Secretaría de Cultura con músculo financiero, con músculo presupuestal, Nunca había accedido a proyectos de más de 20 mil o 25 mil dólares. Entonces, hay que buscar también, hay que pensar que hay recursos en otros lugares. El, el, el, digamos que la clave también es entender esa dimensión. O sea, ¿dónde podemos hacer? En Colombia le decimos vaca. Eh, ¿cómo, podemos, ¿Cómo le dicen ustedes en Perú y cómo le dicen ustedes en Barcelona y en México? Cuando se junta plata de varios lugares. Aquí le decimos, hacemos una vaca. Una chancha se le dice. Una chancha. Bien. Hacemos un fondo. Un fondo. Ustedes son... No tienen imaginación estos catalanes. Son muy clásicos. Son muy clásicos. Pero bueno, ustedes hacen un fondo. No, realmente los catalanes no hacen un fondo. Se inventan la caixa y forman una gran estructura para recoger. Exacto, exacto. Entonces, pero es eso. ¿Cómo buscar en diferentes lugares los presupuestos que necesitamos para un, para un proyecto cultural en un territorio eh, pequeño. Pero lo otro es, hay que ir por presupuestos culturales, hay que ir, tener incidencia en la discusión de los presupuestos municipales y departamentales y nacionales. Es decir, las entidades, en Medellín, un solo dato, en Medellín, cuando yo empecé a ser secretario de Cultura, la Secretaría de Cultura llevaba de creada tres años no más, y tenía un presupuesto que era equivalente al 0.68% del presupuesto municipal. 0.68%. Un año después, teníamos el 5% del presupuesto municipal y desde ese entonces el presupuesto de Medellín es un presupuesto muy importante de unos 50 millones de dólares anual eh, el porcentaje ha bajado, ya no es el 5%, ahora es el 2 y algo, pero se mantiene en pesos por las variaciones de del dólar y el peso y del presupuesto municipal, ha crecido el presupuesto entonces hay un 2% más o menos dedicado al proyecto cultural pero de unos 50 millones de dólares anuales piensen ustedes lo que significó para la cultura de Medellín, que de un año para otro pasara el presupuesto del 0.68 al 5%, o sea que se multiplicara por 9. Piense cada uno de ustedes qué pasaría en su casa, con su familia, si su presupuesto mensual se multiplicara por 9 de un año al otro. Por 9. Entonces eso hizo... Que afloraran muchísimas opciones y muchísimas posibilidades. Y eso ha hecho que el sector cultural o que el proceso cultural de Medellín tenga relevancia hoy, no solo en el país, sino una relevancia internacional. O sea, que tengamos la posibilidad de construir múltiples procesos, incluso muchos de ellos fracasados, pero con ustedes, por ejemplo, Ángel, nuevamente, cuando Tomás Guido vivía en Medellín, que además creo que está por ahí conectado, lo vi al principio, cuando Tomás Guido, uno de los inventores de este. Eh, está, está, está por aquí. Ah, por aquí está bueno con Tomás, que aquí lo conocimos en Medellín, que compartimos. Pues había posibilidades de hacer cosas en un espacio privado como el Centro Colombo Americano, de carácter artístico, o en un espacio comunitario barrial como el Barrio Moravia, con Desearte Paz, que los hicimos con ustedes. Es decir, esas posibilidades no existían antes de que ese presupuesto estuviera. O sea, el presupuesto es fundamental y hay que hacer incidencia política, hay que buscar alcaldes que hablen de la cultura, hay que hacer que en el plan de desarrollo de Medellín, no en el plan de cultura, en el plan de desarrollo de Medellín, cada cuatro años, desde el 2004 hasta hoy, aparece la cultura como uno de los dos o tres elementos fundamentales. Es decir, los alcaldes, los intendentes, los prefectos, se dirían en Brasil, los jefes de gobierno, en fin, hablan de la cultura, no solo el secretario de Cultura. Y eso es fundamental, poner a otros secretarios de despacho a que hablen del, del proyecto cultural, poner a otras entidades privadas. Aquí en Medellín es, han sido clave las alianzas público-privadas comunitarias, lo que las organizaciones comunitarias construyen, lo que ponen sobre la mesa, pero también lo que las empresas privadas ponen sobre la mesa. Y no se puede entender hoy el desarrollo cultural de Medellín sin esa triple alianza de lo público, de lo privado y de lo comunitario. Yo, yo diría ahí dos cosas, tres cosas bien puntuales sobre las organizaciones de base y lo que pueden hacer. Yo creo que el debate público es una de las cosas más, más importantes. O sea, juntar a otras dos organizaciones, ser tres en una mesa, publicitar que van a tener una conversación sobre el estado de la política cultural a nivel local, eso ya es importantísimo. Eso atrae a una comunidad de gente interesada y permite que todo el mundo ponga eh, justamente sobre la mesa, el estado de la cuestión, que es lo primero que hay que saber, ¿no? ¿Cómo estamos? Y a veces uno no tiene toda la historia, pero justamente conversando y, con, y, y, y preguntándose cosas es que uno va generando esa comunidad de interés, que es lo que uno quiere generar, ¿no? Luego ya vendrá más adelante, si es posible, la vinculación con las autoridades, que hay que invitarlas y sentarlas en la mesa y preguntarles y escucharlas. Y eso también es otra cosa que a veces se puede hacer, a veces no tan, con tanta facilidad, pero es algo que también una organización de base puede hacer perfectamente. Más allá de si eso funciona o no funciona, ese es otro tema. ¿no? Y la otra cosa es empezar a mapear lo que hay, ¿no? identificar qué organizaciones hay, publicar mapas de organizaciones, juntar los, los, los documentos que a veces están escondidos por diferentes lados. Ese trabajo de base es, es por donde se inicia. Y yo creo que eso, mientras uno lo va haciendo, va generando a la atención del público, el debate público se va enriqueciendo, y, las, y los diferentes comunicadores se van acercando, uno va buscando también alianzas con periodistas, amigos, fotógrafos, las redes sociales es, eh, contribuyen mucho a eso, transmite uno en vivo ciertas cosas que antes no podía hacerlo. Incluso en pandemia, con lo complicado que todo es, ese tipo de debate público es, es, es posible. ¿no? Eh, la UNESCO lanzó esta, esta convocatoria para los debates Resiliart. Eh, para que la gente active sus propios debates y han habido 187 debates hasta ahora, 220 en realidad, pero hasta el 1 de noviembre 187, 1200 personas movilizadas porque hay necesidad de hablar, ¿no? de conversar, de, de expresar preocupaciones y de compartir esperanzas si se quiere, entonces... Eso es algo que se puede hacer, ¿no? Eh, no digo que sea fácil, pero creo que el tema del debate público es algo que las organizaciones culturales están perfectamente capacitadas para hacerlo, ¿no? Y, y lo mínimo que incluye es juntar a dos o tres otras organizaciones interesadas y avanzar conjuntamente por un tiempo, ¿no? Y ojalá hacer más. Hey, hay una cosa que aprovecho, Mauricio Ángel, si me permitís, y es que, pues, esto va, va a sonar extraño, eh, pero yo estoy en, en estos meses de confinamiento, desde marzo del 2020 aquí en Colombia. He estado compartiendo experiencias en 10 países pues, digitalmente, en fin, y aquí en Colombia, en ese diplomado, en un recorrido por todo el país, de 600 proyectos culturales de toda la geografía nacional. La semana pasada fue en la zona de la Amazonía y esto lo que me ha dejado es un enorme optimismo y una gran esperanza, recojo el término pues este de la esperanza que decís, y es... Yo creo que primero por esa dimensión de repensarse que están asumiendo muchos proyectos y entidades culturales, es decir, han aprovechado los encierros, han aprovechado las incertidumbres, han aprovechado las soledades compartidas para preguntarse, para cuestionarse, para plantearse, para analizarse críticamente, para conversar con otros proyectos, conversar con otros proyectos. Es un tiempo que no nos damos para establecer nuevas relaciones, eh, se están construyendo internamente, es decir, incluso han aprendido otro tipo de habilidades, han innovado, pero en el concepto de innovar como eh, construir nuevos paradigmas. Pero también eh, de, en ese repensarse han surgido asuntos modales del trabajo cultural que hoy son necesarios y que antes no eran tan evidentes. Hace un rato decía, la relación con salud, la relación con educación formal, especialmente con eh, proyectos de salud mental o educación, pero también la tarea, de esa necesaria construcción como de territorio que han asumido muchos proyectos culturales en estos días. Y pienso que extrañamente... En esa hora que citaste UNESCO, Mauricio, Agenda 21 de Cultura y UNESCO, yo creo que en parte han fracasado, lo digo con tranquilidad, creo que en parte han fracasado en esta idea de consolidar o de proponer a la cultura como ese pilar del desarrollo al lado del, del pilar ambiental, del pilar, del pilar social y del pilar económico. Yo creo, no sé, puede que sea ingenuo, pero creo que esta pandemia... Ha evidenciado, ha puesto en evidencia, incluso en lugares que no se preguntaban por eso, el papel de la cultura en la construcción de un desarrollo sostenible, de un desarrollo humano, de un desarrollo de cercanías. Eh, y ese encantamiento entonces también me viene de haberme llenado de estas historias fantásticas de proyectos de muchos rincones de Colombia y de Latinoamérica. Eh, y esas historias fantásticas son esas miles de epopeyas que se construyen desde los proyectos culturales. Aquí en Colombia una, hace años una comisión orográfica, y yo digo, hay que volver a hacer una comisión orográfica. Eh, esa, hay que hacer unas expediciones culturales por este país. Hay que convencernos cada vez, cada vez más de que el desafío de construirnos como sociedad es un desafío cultural, pero de que en todos los territorios hay gente construyendo ya ese desafío, que eso no es una entelequia ni es una idea, no, es algo que está pasando hoy y que tal vez esta pandemia, por eso tal vez mi optimismo o mi ingenuidad, esta pandemia nos ha permitido conocer, reconocer, valorar y potenciar más ese tipo de experiencias. Yo he conocido en estos ocho meses de pandemia y de confinamiento mucho más de realidades culturales que no tenía ni idea en este país que lo que conocí en mi vida anterior. Y esas historias culturales me generan un optimismo frente a Colombia. Frente a Colombia. El, el 5 de agosto tenía una reunión que se frustró con el presidente Iván Duque, y se frustró porque el día anterior, el 4 de agosto, encarcelaron a Álvaro Uribe Vélez, el expresidente colombiano. Lo encarcelaron en su finca de 1.500 hectáreas. Entonces, eso causó una depresión para nuestro presidente, que es el jefe de él, es el expresidente Uribe. Y esa reunión se frustró y no la hemos realizado, pero yo al, ex presidente, al presidente Duque le iba a decir, hombre, este país tiene dos riquezas, o sea, son fáciles de ver y son las mismas riquezas de México y son las mismas riquezas de Perú, Mauricio y Mario, son la riqueza cultural y la riqueza ambiental. Y con esas dos riquezas, potenciando esas dos riquezas, convirtiendo esas dos riquezas en pilares de nuestro desarrollo, más que las de las economías extractivistas, o etcétera, etcétera, eh, nosotros podríamos salir adelante. Porque ahora creo que como nunca antes van a ser fundamentales estos proyectos culturales de cercanía y territorial como parte de la relación de unos con otros. El tiempo, el tiempo. El tiempo nos ha demostrado, tengo que acabar, pero no puedo evitar algunos, algunos elementos, no de reflexión, sino de, de, de, bueno, de, de sorpresa, de, agrade, de, de agradecimiento. Y, y me explico. Primero, esta, esta conversación sin Mario no hubiese sido posible. Y por lo tanto, Mario está, está detrás continuamente y yo creo que con Mario estamos incluso, él ha elaborado unos textos que estamos dándole vueltas a ver si estos textos finalmente los compilamos y los sacamos, porque realmente Jorge y Mauricio que habéis visto, detrás de esta conversación hay mucho conocimiento vuestro, pero hay trabajo, hay trabajo de Mario eh, intentando ponernos, no límites, sino intentar focalizarnos, ¿no? exacto, ¿no? focalizarnos un poco. Segundo, y, y, y lo siento, ¿eh? sé que vamos fatal de tiempo, me va a matar David, pero uh, creo que hay una cosa que, que me, no sé cómo explicarla, pero ahora que has dicho esto de, de, de Uribe me ha venido a la cabeza. ¿Qué me ha venido a la cabeza? Yo con Jorge y con Mauricio me he ido encontrando en diferentes momentos de la vida, ¿de acuerdo? Y, y con Jorge y Mauricio, que hoy se ha visto que no son gente de película, sino que sería de serie, no, no, no puedes hacer un webinar, tendrías que hacer una serie, ¿no? Como uh, uh, webinar, Melguizo, fin, uh, temporada 1, episodio 5, ¿no? ¿de acuerdo? Y, y iremos a temporada 2 y temporada... Por tanto, esto ya ustedes ya lo han visto. Pero fíjense, déjenme hacer una reflexión que me parece lo más importante de Jorge y de Mauricio. Yo, Jorge Mauricio, pongo muy rápidamente dos momentos de la vida en cada uno. Un día me pensaba que Jorge estaba loco, me pedía ir a ver a un presidente, me dijo si yo conocía al presidente, quería ir a hablar con él. Y, y, y, y, y fuimos a hablar con un presidente o sea era increíble o sea el tipo este yo pensé está lo, Jorge está loco y yo vi cómo el tipo llegaba a hablar con el presidente el presidente que era un buen buen un tipo de izquierdas etcétera tal tal lo puso contra las cuerdas en dos minutos a Jorge y yo pensé esto esto se va a acabar mal y Jorge salió como como como cual boxeador salía bueno lo, y Jorge es atrevido, Jorge es, es alguien que cada vez que me lo he encontrado, somos amigos, no puedo hablar mal de los amigos, pero a mí me, me, es un Jorge distinto en cuanto a las ideas y en cuanto no se repite. Con Mauricio me pasa exactamente lo mismo, con Mauricio hemos coincidido menos, por desgracia hemos coincidido menos, pero Mauricio, yo me acuerdo también un tipo que de repente yo me encuentro un tipo, un Mauricio muy joven, creo que era en, en, en, en Portugal, pero no, no lo recuerdo, ¿no? y va y el tipo me dice... Uh, Ángel, tú no me conoces, pero yo voy a ser la persona que va a renovar todo el concepto de redes en América Latina. Y además... Ah, eso dije, de haber sido bien ¿sale? joven. ¿eh? No, no, no, espera, espera, espera, espera que, aprieto, que aprieto un poco más, que aprieto un poco más, ¿no? Y, y, y me dice, y además voy a hacerlo también, que ahora la persona que lleva esto, la voy a desbancar. La persona que lleva esto, ahora no diré quién es, pero es, es ministra. Es ministra, ¿vale? Por lo tanto... Y yo pensé, ¿este tipo? Y este tipo hoy dice, oye, creo que hablar de redes ya no toca, hemos de hablar de, de cómo se estructuran, de cómo hacemos... Esto, esto es evolucionar. Esto es la capacidad que tiene esta gente de repensarse ellos y hacernos repensar a nosotros. Y por lo tanto yo infinitamente agradecido, uno, evidentemente a Diana y a todo el equipo de Hermosillo por darnos esta oportunidad de oro, de repensar cosas, de darle vueltas, de... de, de, de, de, de, de de equivocarnos. Es igual, si dentro de igual de tres años estaremos viendo, de, de hacer frases polémicas, ¿no? Pero me quedo con algunos elementos. Uno, estamos hablando ya de seguir a Pablo Melguizo, no seguir a, a, a Jorge Melguizo. Dos, eh, vamos a anunciar el verbo... ¿Eh? tú participas, él participa, nosotros participamos, vosotros participáis, ellos participan y yo decido, como ha dicho Mauricio, ¿no? Vamos a ver la cultura como antídoto vamos a ver eh, el tema de esculturizar la cultura, vamos a poner plata si conviene en publicar el libro de Gabriel Arango con 700 definiciones de cultura. queda tanto por hacer? Y lo importante es esta capacidad de poder sonreír cuando nos encontramos tres tipos, hablar, a comentar, a, a ver que seguramente... No coincidiremos en todo, pero tenemos ganas de pensar que todo está por hacer y todo es posible. Por lo tanto, muchas gracias, de verdad. os He disfrutado un montón en este rato con vosotros y la verdad es que, uh, bueno, Mario, uh, que te has añadido aquí, perdón, Mario y Mauro también. Fantástico, me lo he pasado muy bien. Yo he entrado aquí por culpa de Tomás, además. Yo no tenía que estar aquí. Tomás me pido aquí y de esto. Pero la verdad es que estoy encantado. Igual, Hola. gracias. A todos los que nos estáis escuchando, un abrazo muy grande, un besazo a todos y seguimos. ¿De acuerdo? Un gracias. fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Gracias, gracias a todos, un gusto. Gracias a todos. Un